Señores, por otra parte, en el día de hoy el presidente de la Cámara de Diputados hizo un importante anuncio. Precisamente la Cámara de Diputados informó que la legislatura que recién se inició propone conocer 40 iniciativas legislativas que impactarán de manera positiva a toda la nación, combinado lo que es con el ordenamiento jurídico e importantes englones de la vida nacional. Señores, yo sé que los dominicanos y dominicanas estamos pendientes porque cada vez que inicia una legislatura abrigamos la esperanza de que piezas que están pendientes de aprobación puedan ser aprobadas. Y qué bueno que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, hace este anuncio ya de estas 40 iniciativas que están pendientes. Un importante anuncio que lo hace el presidente de la Cámara de Diputados en compañía de los voceros de los partidos allí presentes y también legisladores de partidos políticos y agrupaciones que tienen presencia en esta cámara de Diputados. Importante este anuncio. Vamos a escuchar parte de la presentación del día de hoy de este anuncio que hizo el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Eh, la Cámara de Diputados se propone agilizar en esta legislatura el conocimiento de importantes proyectos para priorizar y agilizar su trámite. Estos proyectos que ya hemos visto en la Comisión Coordinadora y que eh, van a ser parte de las agendas, de las agendas que vamos a presentar a partir del día de hoy y la que presentamos en la pasada sesión del pasado miércoles, la constituyen importantes o importantísimas piezas como son, por ejemplo, el Código Civil de la República Dominicana, que es una pieza que tiene muchos años en, su, eh, en el tratar de eh, ver si nosotros logramos dotar al país de un nuevo instrumento que pueda manejar este tema. Interesante este anuncio, también allí todos los proyectos de ley de uso de medios digitales del Poder Judicial, también el Código de Turismo de la República Dominicana, el Código Penal de la República Dominicana, de las regiones únicas de la planificación en lo que es modificar la ley de salud mental, entre otras importantes iniciativas estarán pendientes de conocerse. Enhorabuena este anuncio, porque sé que la sociedad en sentido general está pendiente a que esos proyectos, esas piezas que están pendientes, podamos nosotros verlas aprobadas lo más pronto posible. Claro que sí.